Le cortaron la cabeza a un desventurado loco que con aire de sonámbulo recitaba sus monólogos y arrojándola al jardín donde a la hora del bochorno él hablaba con las rosas y con los claveles rojos que de un mal desconocido se murió en el manicomio. Transformóse aquella masa de células y de fósforo Cayeronse los cabellos con los músculos del rostro Y se comieron las aves a picotazos los ojos Coció el sol dentro del cráneo como si fuera en un horno la cabeza Y en gusanos fatídicos y horrorosos surgieron Alborotadas mil mariposas de oro Después, cuando el jardinero del jardín del manicomio sacudió la calavera entre sus dedos callosos, brillaron chispas extrañas en las cuencas de los ojos y chocaron como riéndose las mandíbulas del loco. La Calavera del Loco De Juan Ramón Molina